Dios sigue operando milagros. Cree en Él. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacerte una exhortación. Sigue creyendo en el Dios de lo imposible porque Dios sigue haciendo milagros. Hay una diferencia en creer en un Dios que hace cosas grandes pero posible y creer en un Dios que hace cosas imposibles hay una diferencia muy grande y lo que yo quiero decirte hoy es esto no tiene que creer que Dios puede hacer cosas grandes pero posibles tiene que creer en un Dios que va a hacer cosas imposibles porque él es el Dios de lo imposible por ejemplo, cuando el pueblo de Israel se encontró cerca del mar con el ejército del, el ejército del faraón por atrás, entonces allí había un problema y ellos oraron y se manifestó algo de imposible. Se abrió el mar. Ellos pasaron a través del mar y llegaron a otro lado. Y los, los que eran eh, del faraón, los ejércitos del faraón construyeron, su carro, con sus armas, se quedaron atrapados en el lago. Entonces, quiero exhortarte para que tú puedas orar por lo imposible. La, tu oración no tiene que ser, bueno, Señor, por favor, que tú puedas guiar eh, el doctor que tiene que eh, hacer una operación a mi hijo para que la operación pueda salir bien. No, tu oración tiene que ser, bueno, Señor, tiene que imponer tú, tus manos para que mi hijo pueda estar sano, para que pueda recibir un milagro, para que no vaya más a la operación. Sino que puede ser un testimonio de lo que tú puedes hacer de una forma sobrenatural. Crees en el Dios de lo imposible, porque nosotros tenemos un Dios que es más grande de todos los dioses de la, de la tierra, que no hay, y de todos los hombres en la tierra. Tenemos un Dios que hace cosas imposibles también en tu vida y con eso quiero saludarte y que pueda compartir este vídeo con tus amigos en tu muro eh, para que pueda llegar a lo que nos necesitan creer en un dios que puede hacer cosas imposibles Bendiciones.